1. El Pianista Durante la época de la Segunda Guerra Mundial, Gloria Slow, un judío polaco que es pianista profesional, lucha por la supervivencia en Varsovia frente a la invasión nazi de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Escapa a la deportación tratando de sobrevivir. Número 2. Hasta el último hombre Desmond Das, un joven contrario a la violencia, se alista en el ejército de los Estados Unidos con el propósito de apoyar como médico durante la Segunda Guerra Mundial. Tras enfrentarse a las autoridades militares y a un juicio por su negativa a tomar un arma, consiguió su objetivo y fue enviado a servir como médico al frente japonés y decide jugarse la vida salvando a 75 hombres heridos, consiguiendo el respeto de los soldados. Número 3. Dunkerque En plena Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de británicos y tropas aliadas se encuentran rodeados por las fuerzas enemigas en la ciudad francesa de Dunkerque, que dará lugar a una operación conocida como el Milagro de Dunkerque, donde tras complicada situación se logró el rescate de más de 200.000 soldados británicos y más de 100.000 franceses y belgas a finales de mayo de 1940. Número 4. Buscando justicia. Un joven abogado de nombre Brian Stevenson emprende una verdadera lucha por la justicia. Tras graduarse de la universidad tener la posibilidad de obtener un trabajo que le llenara los bolsillos, el joven decide defender a convictos que fueron sentenciados de manera injusta. Donde conoce el caso de Walter McMillan, quien enfrenta una condena a muerte por el supuesto asesinato de una joven de 18 años. Y Brian comenzará una lucha por salvarle la vida que el sistema esté en su contra. Número 5. La teoría del todo. Se basa en la historia real del famoso astrofísico Stephen Hawking y su relación con su esposa, Jane Wilde, la estudiante de arte de la que se enamoró mientras estudiaban en Cambridge en los años 60, donde a los 21 años de edad, Hawking se entera que padece esclerosis lateral amiotrófica. Sin embargo, eso no limita para hacer sus aportaciones a la medicina y la ciencia.